Este es el eco de la voz de Coraima Torres. Doloroso es ver que mientras un pueblo está de luto, llorando sus muertes, su presidente sale por televisión bailando salsa e invitando a celebrar carnavales. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.